bienvenidos a la presentación del libro Teoría crítica, imposible resignarse Pesadillas de represión y aventuras de emancipación Vamos a este libro Que por cierto, bueno, este libro está ya a la venta Lo a conseguir aquí afuera Y pues vamos a empezar con Marco Aurelio Después Vicente de Aureliano y de ¿no? Entonces, si quieren empezamos. Muchas gracias ¿Sí? Este, sí este volumen que presentamos esta noche es de, de muy reciente aparición, tiene algunas pocas semanas que, que salió de la, de la prensa, todavía huele a tinta fresca, y eh, los textos son de, de procedencia eh, variada pero no no demasiado, no tienen tantos puntos de origen los textos, son 11 ensayos los que están en esta colección, y eh, varios de estos ensayos son las versiones trabajadas para publicación, es decir, corregidas, aumentadas, revisadas y demás, de un simposio parecido al que... ...al que, digamos, eh, promueve la presentación de este libro... ...que es el simposio de teoría crítica desde las Américas... ...y en el anterior congreso de la Asociación Mexicana de Filosofía... ...en la ciudad de Morelia, Michoacán, en el año 2014... ...hubo una mesa similar de título y sin duda similar de contenidos... ...de donde proceden varios de los textos compilados en esta colección... Los otros, otros de los textos proceden de, de un homenaje que se hizo en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM al filósofo alemán que prácticamente era el último sobreviviente de la Escuela de Frankfurt, el último de los moicanos, podríamos decir, el, el profesor Alfred Schmidt Y eh, esos son otros de los textos. Eh, yo voy a comentar... Brevemente, eh, dos de los trabajos aquí contenidos: el primero es un trabajo de, de Martin Jay, y el otro que quiero comentar pues es mi, mi propio ensayo, un poco para que sepan si lo quieren leer o no lo quieren leer. ¿no? Entonces, el, el, el artículo de Martin Jay. Es muy interesante porque ubica el origen de la, de la Escuela de Frankfurt. Y eh, yo había leído hace muchos años el libro este de la imaginación dialéctica, que es la historia de la Escuela de Frankfurt, y, y, y recuerdo que era un libro que no me había parecido especialmente bueno, me había parecido medio, medio malito. Y este texto sí me pareció realmente muy bueno. O sea, creo que hay como un, un, una mejor aproximación, como más fina. ¿no? Claro, trata solamente el, el, el origen de la escuela, ¿no? pero es bastante, bastante revelador. Y por otro lado, eh, el, el, el texto que yo escribí para este volumen, la, digamos versión preliminar presente en aquel congreso en Morelia, es una aproximación a la obra del filósofo ecuatoriano Bolívar Echeverría, eh, en donde lo que intento es eh, extraer, digamos, un concepto de cultura política a partir de, de su teoría de la cultura, ¿sí?, son pocas las menciones que, que hace Echeverría explícitamente digamos a una noción de cultura política pero implícitamente siempre está presente en su teoría de la cultura y entonces digamos que yo aproveché tanto mi conocimiento de, de, de, de varios de sus textos claves en, en, en esa materia como la cercanía personal que, que, que por fortuna tuve yo con él durante varios años, para tratar de ir tejiendo fino y, y construyendo un concepto de cultura política en, en estricto apego, digamos, a la formulación de Echeverría, claro, en, en, versión, en versión mía, ¿no? el sesgo propio mío, pero este tratando de recuperar eso que el, el autor, el filósofo, el gran filósofo latinoamericano no le había dado como el, el, el, el, el, el, el, el, la formulación fina, digamos, en detalle a ese concepto, pues porque pues sus preocupaciones temáticas eran un poco más abstractas, más generales, y yo lo que yo sentía la necesidad de hacer eso después de, de, de, de haber tenido una primera formación académica eh, como economista eh, me metí a la ciencia política entonces yo, yo, yo veía digamos la necesidad de, de incorporar al campo de estudio de la ciencia política un concepto que pudiéramos decir que es el concepto echeverriano por llamarlo así, de cultura política. Entonces lo que trabajo, y ya digamos lo que no esté incluido en ese texto, y que alguna vez ya en algún momento ya este, tendré ocasión de, de presentarlo, es ya lo que sería la cultura política propia del etos barroco, que es esto que se, se, se discute mucho como una de las principales aportaciones de Echeverría, ¿no? esta cuestión del letos barroco y yo eh, este trabajo, digamos, forma parte de una investigación más grande que gira en torno justamente de la cultura política barroca o la cultura política propia del letos barroco que tiene una, una vigencia histórica fuerte y profunda en América Latina, ¿no? los pueblos latinoamericanos bueno, ese sería el, el, el, el comentario que yo haría para, para abrir la mesa y seguramente los demás comentaristas harán mejores contribuciones. Sí, Muchas gracias. Sí, gracias, Marcos. Sí, bueno, pues gracias por estar aquí. Eh, como decía Marco tiene al parecer diversos temas alrededor de los cuales gira pero yo creo que hay tres centrales eh, uno sería una especie de actualización o, o, o una pregunta por qué pasa con la teoría crítica hoy de hecho es el nombre del, del texto que incluye aquí Aureliano y que incluiría también yo creo el texto de Martin Jay eh, que aunque se refiere a, al, al surgimiento de la Escuela de Frankfurt lo hace también desde una posición muy crítica acerca de, de los fundamentos dice él de la Escuela de, de Frankfurt que parecen no estar ahí o estar sin fundamentos juega con una con una palabra en inglés que resulta difícil de traducir que es un graduate, y y con, entonces, ¿cómo aporta todavía la Escuela de Frankfurt? Este estar sin fundamento en el sentido, en contra del ontológico, en contra de algo que existe por esencia, siempre poniendo en vilo, en tela de juicio, al propio pensamiento. Y bueno, muchas cosas que creo que, que aportan para la discusión de la teoría crítica hoy, no solo de los pensadores clásicos de la teoría crítica, sino de la labor que, que en este momento puede jugar la teoría crítica en, eh, en nuestro acontecer, ¿no? Eh, está, ese texto decía el de, el de Aureliano, que también creo que, que pone en marcha un dispositivo crítico que es muy importante en nuestra labor, que es enfrentarse a otros pensamientos, pero para revelar las ideologías que subyacen y que muchas veces son pues abiertamente cómplices, o cerradamente cómplices, por pues como se vea, pero cómplices de una realidad opresiva. ¿no? Eh, un, un tercer eh, texto que, que también estaría preguntándose sobre la actualidad de la teoría crítica sería el de Juan Marcos Acevedo. Él lo hace desde la perspectiva de, de América Latina, específicamente, ¿no? ¿qué pasa con la teoría crítica acá?, que, bueno, justamente es el, el tema que compete a este simposio, que es Historia Crítica desde las Américas. Ese sería una, una primera parte, o una par, o, no está dividido tal cual así, pero ese sería uno de los acercamientos al libro, ¿no? eh, la actualización de la teoría crítica. El otro tiene que ver con un pensador eh, como mencionaba Aureliano, eh, perdón, Marco Aurelio, es muy importante en el desarrollo de la teoría crítica eh, acá, desde las Américas, que es Bolívar Echeverría. Y sobre él también hay varios eh, textos, eh, el, el que acaba de exponer el propio autor del, eh, del artículo, el de David Chávez, muy interesante sobre la dictadura del capital, y el de Yankel Peralta, eh, también, alrededor de todos estos problemas que estos días hemos estado discutiendo sobre Bolívar Echeverría, sobre lo que él está, digamos, invitándonos ¿no? constantemente a pensar alrededor de esta reactualización de la teoría crítica, desde acá, eh, la crítica al eurocentrismo, y bueno, todo este... Eh, digamos, puesta en marcha de una, de una dialéctica que no, pues, que no se subsuma no solo al capital, sino también, como lo acabo de mencionar, al pensamiento eurocéntrico. ¿no? Y una tercera parte que justamente incluye de hecho a un, ay perdón, olvidé decir que Stefan Galler también habla aquí sobre Bolívar Echeverría, <ríe> en el contexto de Bolívar, un, un, un artículo muy interesante. Sobre, sobre la comunicación y que creo que como también se ha discutido pues igualmente pone a, a Bolívar en frente de, curiosamente ya hay como una especie de casi dogmatismo de, de Bolívar o si no, no sé ¿no? ya hay como una versión oficial o un culto, bueno no lo sé pero a veces cuando los autores mueren empiezan a pasar cosas raras <risa> alrededor de ellos no eh, um habría, les decía yo, una tercera línea ¿no? alrededor de la cual giran los textos, que sería el pensamiento de, de Alfred Schmidt, como bien mencionó Marco Aurelio, y de hecho se incluye un texto del propio Schmidt, que fue su prólogo a, a este libro clave de él, que es el concepto de naturaleza en Marx, pero es un prólogo que él escribió en el 93, donde ya después del de concepto de naturaleza en Marx fue la tesis doctoral de, de Alfred Schmidt en los 60s Entonces, para los 90s ya Alfred Schmidt ya se está preguntando otras cosas alrededor de su propio texto, de la Escuela de Frankfurt y de Marx en específico, que es la naturaleza frente al ecocidio que estamos viviendo. ¿no? Entonces, este prólogo creo que tiene esa relevancia que, que, que, que deja muchas cosas que pensar y que releer en el propio Marx porque después de todo Marx no podía saber lo que se avecinaba ¿no? tampoco era un oráculo con respecto al devenir de este capitalismo tan salvaje en torno al pensamiento de Smith hay eh, tres textos eh, uno es el mío que se llama Alfred Smith y el potencial subversivo de la sensualidad y bueno pues ahí yo trato de, de hablar justamente de estas cosas que Schmidt toca sobre el pensamiento de Marx de manera crítica en cuanto no solo esta cuestión ecológica, sino también de lo que Schmidt va a retomar de Feuerbach, que Marx pasa por alto, que es la, la relación no nada más metabólica con la naturaleza, sino también contemplativa. Entonces, bueno, en, en, en torno a eso gira mi texto. Eh, de aquí eh, Carla tiene una aportación muy importante acerca del materialismo dialéctico de Alfred Smith, eh, um, que creo que, bueno, a mí es uno de mis textos favoritos, no es porque está aquí la autora. <risa> pero, pero bueno, que, que, que um, delinea muy bien, ¿no? cuál es el, el, esta aportación dentro de esto que se llama materialismo dialéctico, uno podría pensar otra vez, no? Pero, pero no, no es otra vez, ¿no? es una vez más y mejor y bueno, pues yo también los invito y por último, una contribución al, al concepto de fetichismo en Alza de Smith, valor de uso como forma natural, de David Rusman, que lástima que no esté aquí porque también es un, un gran texto que eh, Hemos estado hablando justamente del valor de uso como forma natural, pero él lo va a ver, a, a diferencia de lo que hemos discutido mucho más sobre Bolívar Echeverría, desde el específico, el específico modo de abordar esto por Alfred Y Bueno, eso sería lo que lo podría decir. Sí. De, de, de, pues ahora escuchamos a Aureliano. Yes. Bien, Lisetta ha hecho una yo creo que muy completa, el contenido del libro. Eh, a mí me gustaría, eh, sobre todo, destacar el hecho de que resultado es resultado de un trabajo colectivo, discontinuo quizás, episódico quizás, pero de una discusión que lleva ya años entre nosotros y que, insisto, de manera episódica ha ido configurando un grupo eh, vamos, quien, quien, quien toca la campana para que acudamos quizás es Estefan, eh, en este grupo pero mi trabajo en particular no se generó el señor de este grupo, sino de otro grupo en el que también participó que eh, el que toca la campana ya es Eduardo Subiraz entonces eh, eh, de hecho la versión primitiva de mi trabajo apareció está colgada en la red en una revista virtual que se llama Crisis y Crítica que edita la Universidad del Valle en Colombia es la versión vamos, primitiva, esta versión ya está mucho más trabajada pero me pero, gustaría destacar eso y subrayar eso eh, hay libros colectivos que se hacen porque hay dinero para hacerlo, si a uno llama y le ay, mándame un artículo, ¿para qué? Para completar el número de páginas y publicarlo. He dicho, bueno, debo confesar que lo he hecho, decir, eh, con aceites terribles al respecto, prometo no volver a hacerlo, pero, pero este libro no, este libro es resultado de una discusión, insisto, continua, discontinua, que ha puesto sobre la mesa los tópicos que están aquí, en torno a la figura de Echeverría, en torno a la figura de, de eh, Alfred Smith, en torno al propio derrotero y condición actual de la teoría crítica o de las posibilidades de hacer teoría crítica desde América Latina. Y a mí esto me parece muy importante porque tú, vamos tienes sus renuevos de vez en cuando, como ha sucedido en Querétaro hace relativamente poco, en donde me parece una especie de modelo para la discusión que tendríamos que hacer cuando nos encontremos. Es decir, el resto del tiempo estamos dispersos por ahí, pero yo creo que es muy importante fomentar y tratar de conservar esta idea de encuentros eh, en torno a nuestros quehaceres habituales, porque es ahí donde nuestras ideas se ponen en juego, donde realmente se arriesga la, la, la, la, la postura que uno ha tomado con respecto a ciertas cosas, se expone a la crítica y, bueno, le permite a uno, le a los demás, y se va conformando, insisto, un, un, un telón de ideas que no se queda estático y sobre todo que no se enamora de sí mismo. ¿Por qué? Porque las circunstancias van cambiando, los problemas van cambiando, y, y nosotros mismos vamos cambiando, como parece ser evidente. Eh, entonces, yo quisiera destacar eso, el libro es resultado de este tipo de trabajo y me gustaría y sería de alguna manera, de alguna manera el, el, el, el mensaje que querría yo dar, que sigamos haciéndolo. Es decir, eh, se ha hecho antes, se hizo en Querétaro, se está haciendo ahora, a pesar de las adversidades y de, de los tantos sabotajes que hemos sido objeto, este, se sigue haciendo y yo creo que es eso, que se debe seguir haciendo y que esto dará cada vez frutos más maduros, más incluyentes también con respecto a una discusión que debe ser diversa y que debe convocar distintas posiciones, pero que tiene, a final de cuentas, como objetivo claro el transformar este mundo que cada vez es más horrible y que creo que con el concurso de nuestras ideas podría, por lo menos desde el punto modesto y quizás marginal que ocupamos en este universo, ser distinto. Y por eso yo apostaría. Eh, y bueno, enhorabuena por la aparición del libro y extendería una casi invitación a los que estamos aquí para que sigamos en esta relación continua y discontinua, por sobre todo... Poniendo en el centro de nuestra atención la transformación de las cosas. Gracias. No. ¿No? Pues muchas gracias, Aureliano, por estas palabras. Y pues ahora le damos la palabra a quien fue el coordinador del ritmo Estefan. Sí, muy bien. Sí, tal vez eh, quería empezar retomando algo que dijo Aureliano. Eh, y Haciendo todavía un premio hacia el Pras, hacia la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, creo que lo que distingue a esta corriente filosófica o de teoría social como lo quieran llamar, de otros del siglo XX, aparte del contenido, el corriente es importantísimo, pero con este contenido solo han podido llegar justamente, como dice Aureliano también ahorita, de manera colectiva. Y eso ha sido algo desde el inicio, parte del proyecto que me impulsó, Max Horkheimer, ¿no? no es así que se juntan nomás para, llenar un instituto, o sea, desde el inicio es la convicción y la división eh, en diferentes eh, facultades, en diferentes eh, licenciaturas, o maestres, o como quieran llamar eh, carreras, disciplinas, esta eh, idea es de la retoma de Lukács, el diario Lukács no tiene como fin de mejorar el conocimiento como se como dice especialista, tenemos especialistas para cada tema, cada uno o cada una es muy buena en lo suyo, sino Lukács dice y Hocker retoma esta idea y creo que tiene, hay que seguir retomándola, la división de trabajo en las ciencias sociales tiene el fondo la misma función que el capitalismo en general. ¿no? Y su función, claro, por un lado es aumentar las ganancias en las fábricas, etc. Pero la función principal es otra, diría Marx y Lucas lo aplica para las ciencias también. La función principal es controlarnos. ¿no? Eh, justamente tenemos cada uno en el cajoncito donde está encerrado, y ¿no? en su conocimiento, su lenguaje limitado y sin muchas conexiones con nosotros, nos tienen tan aislados, y tan, digamos, estúpidos, en el fondo, no, además tiene una palabra muy bonita, que es fagidio, ¿no? El idiota que soy especialidad. Es palabra, de, no sé qué existe en pero es muy buena. Esos somos todos, ¿no? So, Disculpenme, pero somos todos idiotas de nuestra especialidad, idiota en el sentido que no, de que no entiende nada. A lo mejor sí muy bien, sabemos muy bien de dos, tres cosas y podemos dar conferencias maravillosas, pero para realmente entender a la sociedad aporta eso. Lucas sería no solamente que no aporta nada, si nos peor todavía, ¿no? Él y este que toma la ¿no? eh, ellos dirían incluso que la ciencia, como hoy en día funciona, lo que aporta es la destrucción de la verdad. No solamente estamos en cero, ojalá que fuéramos en cero, ¿no? Como unos bolgonos que se abocan y no hacen nada. Y somos peores. ¿no? Ellos dirían lo que la función de la ciencia hoy en día es hacer aún más difícil entender la realidad social. Entonces, y en eso estamos. ¿no? Entonces el intento sería, voltear la tortilla, digamos, y hacer lo contrario, y el paso decisivo, bueno, no sé si, pero uno de los pasos decisivos es justo esto, salir de estos cajoncitos en los cuales todos nos metieron, y de alguna manera nos dejamos meter y participamos. estamos por las becas, etc. No, ni modo, los títulos, todo eso que de alguna manera todos, me imagino que estamos aquí, la mayoría hemos hecho, eh, no para más bien sobrevivir en este mundo académico, pero al mismo tiempo es falso, digamos lo hacemos porque a lo mejor no encontramos otra salida, no, yo también lo hago, pero es profundamente falso hacerlo y un poco, sí, tomando lo que dijiste, ¿verdad? el intento sería como aunque sea limitado, aunque sea a lo mejor algo, relativamente pequeño en comparación con otras cosas, cosas existentes, tratar de salir de esa lógica. ¿No? insisto, no solamente otro contenido que por supuesto es importantísimo, ¿no? pero la idea sería que este otro contenido de manera aislada es imposible lograr. Y no solamente por las hojas de trabajo limitadas, ¿no? sino mucho más importante es el argumento de, la, de esto, de salirse de ese encierro. y que me diría retomando la serie de, de Lukács, y como todos estamos formados de esta manera, de los idiotas, de su especialidad, no vamos a poder salir de nuestra vida. es ya, olvidémoslo. Pero como compra mejor sí. Como grupo, a lo mejor, colectivamente discutiendo con gente con diferente formación. No sé si es el caso aquí, porque es un Congreso de filosofía, aunque Marta tiene formación más economista, ahorita mencionaste y me imagino que otros también vienen de otras áreas que no son especialmente de filosofía. Pues la idea es, y otros vienen de otros países, por lo menos en otras perspectivas, ¿no? en este suposio de Argentina, de Colombia, Brasil, ¿qué de Estados Unidos? Más? Eh, ¿qué más? ¿Dónde más? Colombia. Colombia, sí, bueno, bueno, ya no me acuerdo de todos los países, pero digamos, también esto. Brasil. A Brasil, sí, bueno lo eh, pero, no, pero lo que quiero decir, aunque sean también filósofos algo así, a lo mejor hay otra experiencia cotidiana, otra forma de hacer filosofía o ciencias sociales en cada país, otra tradición, entonces la idea es un poco en este esfuerzo eh, colectivo, insisto, no solamente tener eh, más fuerza porque somos más, sino tener más fuerza como Marx siempre insiste, que la división del trabajo, si fuera organizada de otra manera, no solamente eh, sería menos el nivel de explotación y menos el tiempo de trabajo perdido para cosas inútiles, sino también sería una cualidad totalmente diferente de la subjetividad humana. No sería es que solo se desarrolla un de una manera colectiva, colectiva en el sentido, digamos, verdadero de la palabra, no en el sentido de esas masas estalinistas o Hitlería, o nazis, ¿no? Sin compararlas son muy diferentes, yo creo, que son masas, digamos, desubjetivizadas cada uno a su manera. Ahorita no se trata de eso. No se trata de una subjetividad de verdadera. Benjamin habla mucho de las masas de manera muy positiva en ese sentido, ¿no? Que diría solo en el colectivo, eh, donde realmente cada uno desde sus, o cada una desde sus objetividades, desde su experiencia, desde su reflexión, participa, podemos realmente lograr la creación de los individuos, por un lado, que no se pueden crear o construir solas, y por supuesto de lo social. Como ¿no puede decir, de manera general, dicho ahí en este caso de lo que mencionaste a pasa lo mismo, ¿no? En la teoría crítica quiere entender lo que está pasando y cómo podemos cambiar o frenarlo por lo menos, eh, pasa eso en mayor medida, ¿no? Porque la teoría conservadora por capitalista no les importa mucho que no entiendan nada, de eso se trata, ¿no? <ríe> Que su función es ayudar a que no se entiendan nada. Entonces, si ellos trabajan de manera aislada, digamos, está bien, no hay ningún problema porque ellos no quieren romper con el no entendimiento de la sociedad. Pero nosotros es grave, ¿no? Si nosotros si nos sometemos a esta lógica, hacemos justo lo contrario que queríamos hacer, ¿no? la materia que se ve la que sale de lo dominante etcétera entonces en ese sentido para nosotros es indispensable ¿no? esta esta colectividad la cual hablas y es cierto estoy de acuerdo digo de alguna manera no, no no quiero compararnos con los de Franco después exiliaron dijo que se veía como hay muy exagerado, pero como el intento, es, aunque no hemos logrado todavía así la gran cosa, pero sí hacer unos pasos que tampoco han sido tan irrelevantes, creo, no en esa dirección, no de crear un grupo cada vez más incluyente, ¿no? eh, con más disciplinas también, eh, más perspectivas, etcétera. cuyo fin principal sería esa, entender qué está pasando. En el caso de la teoría crítica de la escuela de Frankfurt, su pregunta central, ¿sí, pienso yo, era por qué el capitalismo sigue existiendo a pesar de que es obvio que no funciona. La primera guerra mundial, en Europa, quedó totalmente claro que esto no funciona, solo lleva la guerra, había muchos intentos de superarlo, luego había la caída del fascismo, ¿no? y la pregunta es por qué. ¿Por qué la gente apuesta otra vez el modelo fascista, incluso en su peor reacción hasta hoy conocida, que es la nacional socialista y la fascista? Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué pasa eso? Si ya entendimos que eso no funciona, ¿por qué otra vez lo no tomamos el proyecto? No solamente que no nos desistimos, incluso participamos activamente. Entonces yo creo que es, eso fue su pregunta de ellos. No sé si hoy día sería exactamente la misma manera de formular la pregunta que nos une, pero creo que sí es parecida, ¿no? ¿Por qué no logramos pagar eso? porque no es posible a pesar de estar hoy más y más desastres hay porque no somos capaces de pagarlo porque decir que solo por la represión y con los cartelistas tienen muchos recursos digo que es una simplificación terrible ¿No? Se ve en las elecciones, se ve en, en el apoyo de las masas que a veces tienen ciertos gobiernos. Trump ¿no? en Estados Unidos es un buen ejemplo, ¿no? que muchísima gente está en favor de él. No ¿De ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿no? ¿Por qué no hay ni siquiera en la cabeza, y mucho menos los actos, una ruptura con lo existente que tanto nos destruye? Pues yo creo que sería de alguna manera, a lo mejor hay que formularlo más precisamente, la pregunta que de alguna manera nos une, cada uno con su perspectiva, con su método con su herencia teórica, su, su formación, etcétera. Yo creo que de esto se trataría y, y sí, yo creo que sí, en un poco también lo hemos logrado hasta ahorita, hasta un día ¿no? en el, su imposición, como hoy de la discusión es central. Y no en el sentido que Hegel tanto criticaba de opinar, no, se no, sería una discusión de verdad, ¿no? que realmente, eh, o sea, no entonces, se hay un argumento y trato de aportar algo, a lo mejor de manera destructiva, incluso, si me parece equivoco lo que dijo la otra persona, o de otra manera, pero deberían de tomarse en serio, justamente, también en serio los que ya murieron, no, ¿No? como dijiste, no, eh, como la palabra no eh, lo que me dijiste a este rato, no canonizados eh, eh, como claro, pasa por un doctor Oliver y a otros, no, sino tomarlos en serio, aunque ya no nos hablen a viva voz, porque ya no pueden, pero de alguna manera sí discutir con ellos, aunque ¿no? ya no estén ahí físicamente presentes, están presentes sus textos, sus recuerdos, a veces grabaciones, etc. Entonces entrando ¿no? entre nosotros y también con ellos, con Marx mismo, ¿no? con toda esa tradición crítica que hay que es amplia, yo creo que simplemente discutir con ellos y detectar también los errores, los errores, ¿no? Como ya lo dijo, por un lado son negocios que desde antes se, se hicieron y por otro lado son cambios de la realidad, que hacen que una teoría que trabajó hace 20 años era bastante interesante, se vuelve aburrida o hasta falsa en algunos aspectos. ¿No? Entonces, yo por ejemplo la, la de Bolívar -Chifería. surge en el momento, eh, esto discute muy poco, pero da un solo ejemplo, como la teoría cambia con el tiempo, su teoría de los entes surge cuando Salinas dice México va a entrar a la modernidad. Eso va a ser por fin un país moderno, como ven. ¿No? Y mucha gente de la izquierda mexicana, claro, no son salinistas, en el fondo sí lo son, en el sentido que se creen en este cuento y quieren modernizar México y modernizar que no decir para mucha gente así hace como los europeos o los estadounidenses y el segundo paso eh, hacia ese comunista socialistas, si somos de izquierda radical, los pues, políticos dirían, si no, no es así, podemos de ahí tomar otro camino, ¿no? tenemos que copiar lo que sean si otros países, puesto entre traducen los de... pero vamos a un ejemplo y creo que ya en un contexto de un debate diferente, ya no, los pues, no está ahí, pero ya no tiene este poder, digamos, ideológico, ese discurso de la modernización, creo que hay un cambio ahí, ¿no? con el PAN, etc., hay como una derecha más abierta que ya de plano habla de tradiciones muy nefastas, etc. yo creo que también aquí de alguna manera gusta nuestra respuesta a eso. todavía todavía un poco lo que la, la discutimos en la mañana, ¿no? que de plano a mañana dijo y hasta salir la razón, que <risa> de alguna manera tenía entonces de y no de la Revolución Mexicana, era no, una información rarísima, yo de primera vista, pero estoy de acuerdo con ella, que solo tiene sentido en el debate actual, de la derecha con su discurso, paso de la familia, bueno, la supuesta familia y supuesta armonía, etcétera, Donde olvida por completo todo lo que significa familia hoy en día en México y en otros países. Entonces yo creo que en ese sentido el discurso de la modernización tipo salinas, ya, pero después, ¿no? ahí tenemos otro debate. Entonces, ¿en ¿cogerlo de letos para gato? Para, para? ¿Qué es para gato, Pero no es como este... Y me decía, pues, es ¿no? Porque sí se cometió a veces en un lector en barato. No iba a decir eso. En el sentido que hace se la estimación fácilmente. Ah, esqueletos, me no Entonces, pero Bolívar, insisto, discute con la No tanto con salinas, pero con este ambiente que en la misma esquina no existe, tenemos que ser modernos como aquellos que sí son modernos en Europa, etc. Entonces, Bolívar dice, no eso no me interesa. Aquí somos modernos hace muchísimo tiempo, ¿no? Y eso nos pertenece muchísimo tiempo y tenemos una moneda muy específica que tiene su propio fracaso. Es diferente al fracaso europeo Entonces, el fracaso necesita otra respuesta, ¿no? Tenemos como Creo que la letra es bagoga, hay que verlo más como la alternativa como el fracaso propio. ¿no? Cada uno tenemos nuestro fracaso. ¿No? El fracaso mexicano no es el mismo que el alemán. Entonces, la respuesta a este fracaso capitalista en cada región diferente debe ser diferente. Pero, existe ese debate le dio un poco de fuerza. ¿no? Hablando ahorita de los que están en poder, que están sustituidos por un debate abiertamente de derecha, muy diferente al del mismo Entonces, eh, la respuesta debe ser diferente. El mismo Etos vago sí se puede cometer, aunque hubo un error. El lapsus fue el llano Etos barato, en el sentido que. que se puede prestar una reputación conservadora. Y esto no se ha discutido, pero lo voy a decir Bolívar siempre dice el letro es rebelde y al mismo tiempo conservador. si sí lo ve, lo cita, lo dice. En su vulgarización esto casi no se menciona. Bolívar, aunque de alguna manera defiende el barroco a sus críticos, contra sus críticos simplones, al mismo tiempo sabe que esta cosa es nefasta. y el barroco es nefasto, de alguna manera lo queremos ahorita, la familia, las machos, etc. Esto también es el letro entonces, eh, lo que quiero decir entonces que nos deberíamos retomar el debate, ¿no? Y en cada, como dice el en cada momento actualizarlo. Entonces, yo, y eso me hablaba, pero yo estaba ya que me ha hecho mucho, yo digamos, ahí cómo como libro trata de aportar y movilizar ese debate. Y tal vez unas palabras para antes de antes terminas sobre el texto. Eh, me gusta mucho el que hace libro, como en alguna manera se encuentran Alfred Schmidt y Bolívar Echeverría, son dos partes, la primera parte sobre todo es que son con Bolívar, la segunda sobre todo es que son con Schmidt y con claro, la primera parte también Martin Cheyno, que hizo este libro muy famoso, eh, Imaginación Dialéctica, que fue el libro en general sobre teoría crítica, hace muchos años ya lo escribió. Y él estaba en un novela, en el Congreso y nos ofreció participar del libro. Entonces, eh, me gusta mucho que estén los dos juntos porque bueno, por una cosa, no sé, la quiero mencionar porque es biográfica, pero es más que eso. La única vez que Bolívar lo en Frankfurt era porque lo invitó Alfred Schmidt. ¿No? Habíamos obviamente nunca comentado Bolívar Echeverría, pero no, nadie de los francotianos de hoy. Porque dicen que es la segunda generación, pero bueno, ese es otro tema. Entonces Schmidt sí, claro, en parte, digamos, negocié un poco con él, pero digamos, Schmidt entendió, entendió la importancia del pensamiento de Bolívar Echeverría y creo que en muchos puntos no estaría de acuerdo pero entendió que es importante discutir con él, y fuimos también un día juntos los tres cenarios, etc., y tres, fue bastante interesante el debate. Es lo que quiero decir, de alguna manera creo que lo que pasa en este libro debería haber pasado más en la realidad. Solo había un solo encuentro de dos, tres, cuatro horas, más limitado. un limitado, pero creo que fue un, como el inicio ¿no? de abrir un debate de la teoría crítica, aunque en este momento el encuentro fue en Frankfurt, pero abrieron el debate más internacional. O de esto estoy convencido, si nos seguimos desencerados, no salen los cajoncitos de... De carreras, etc., como dije al inicio, también en las nacionales, no o regionales, América Latina, aunque me parece importantísimo ver eh, la realidad latinoamericana, creo que tampoco hay quien se da eso. Entonces, como tampoco hay quien se da a europeo o norteamericano, entonces, eso sería otro intento, ¿no? Por esto me gusta que hay esta participación internacional aquí, digo que a mí me ha un debate internacional. Y antes, los marxistas, como ustedes saben, desde que Max dijo su famosa frase del voluntariado, unido, etc eh, Se sabe eso, pero una y otra es la izquierda ha olvidado eso. Y también la izquierda teórica, no solamente la política ha olvidado que el internacionalismo es la base de todo. ¿no? Es decir, internacionalismo no hay ni anticapitalismo de verdad y tampoco teoría crítica de capitalismo de verdad. De esto estoy convencido. Y ese es en el sentido, el libro mismo a lo mejor no es tan internacional es pues, como parte de este intento, ¿no? y pues me refería a este otro encuentro entre Alfred Schmidt y Bolívar Scherrería, de, ¿no? de, de, de, de, de, de empezar un debate que no solamente que no se presentó, sino que realmente sea internacional, donde realmente hay una descripción eh, verdadera sin subordinación, sin festejos falsos, pero tampoco sin una glorificación de lo propio, ¿no? algo que creo en parte se ha discutido en ese congreso, que me parece sumamente falso. ¿no? La respuesta del egocentrismo no puede ser latinocentrismo o algo así, no, estoy seguro que es también profundamente falso entonces, eh, a menos que seamos o algo así pero y somos de izquierda de verdad eh, no podemos hacer eso si sí tenemos que tomar el sello y lo que dice Max, ¿no? la invención de las naciones es 100% capitalista y burgués, 100%. No hay ni un ciento de aportación izquierdista en el concepto de nación, no lo hay. Aunque a veces se piensa otra cosa, y claro, habla de cómo lo llaman, eh, ¿cómo es? Nacionalismo revolucionario o así. Pero hoy tenemos un partido de izquierda, estamos de acuerdo, no es un partido que defiende los intereses de capitalistas, que tiene cierto gasto de burgueses, para ellos está bien, hagan eso, o lo que decían, ni siquiera lo que lo hicieron, pero para nosotros no. Nosotros, si somos de izquierda, ahorita tenemos un proyecto de Necesariamente internacionalista. Entonces, también en ese sentido, digo, me gusta que tratamos de abrir como un debate, aunque sea en el papel, entre González Cerfería desde América Latina y Alfred Schmidt desde Europa. Bueno, gracias. Muchas gracias, Stefan. Entonces, bueno, los invitamos a, bueno, a que lean el libro, que está justo afuera en la venta, ¿eh? claro, por supuesto y no solamente, bueno, que en esta lectura pues, haya una crítica no también, porque esa es la idea como ¿no? este libro es colectivo que haya puesto un proceso de, de diálogo constante ¿no? como lo dijo Aurelian Stefan pues, es un pensamiento que se va construyendo ¿no? entonces muchas gracias ¿no?